Yo me llamo Isabel Saez y tengo 92 años. No suelo hacer nada más que pasear por las tardes y, si puedo, un poco por las mañanas también. Pero poco más. Voy con las amigas y paseo todas las tardes. Me vienen a buscar y paseo con ellas.